En la que se vio envuelta un general de la República, que por cierto tiene un muy buen perfil, un gran background. Ahí está en pantalla. Este se vio envuelto en una pugna con dos agentes de tránsito. Dos agentes de tránsito. Él estaba mal estacionado y los dos agentes procedieron a levantar una infracción. Este posteriormente se identifica como general y ustedes ya saben el resto de la historia. Amigas y amigos, ustedes saben el resto de la historia hay una gran contradicción hay una pugna y se ha dicho de todo en las redes sociales se ha dicho de todo en las redes sociales porque muchos dicen que debió primar la obediencia y el respeto al general por su rango otros dicen que como este andaba vestido de civil, no se le debía mantener el respeto como figura de importancia de nuestras fuerzas armadas, de nuestros cuerpos castrenses. Y se dio una gran pugna, se ha dado una gran contradicción en tal sentido. Amigas y amigos, ahora bien, ahora bien, yo creo, vamos a colocar la foto, yo creo, yo creo que una infracción de tránsito, una infracción de tránsito no debe empañar una carrera de más de 35 años de, de servicio a nuestros cuerpos castrenses. Y sobre todo, amigas y amigos, yo creo que independientemente de que exista la infracción o no, independientemente de que se debe respetar la ley, porque la ley es igual para todos, yo creo que el respeto y la disciplina militar tiene que mantenerse y tiene que prevalecer, amigas y amigos. En este país se debe exigir que se respete el reglamento a los rangos y sin lugar a dudas, independientemente de el manejo Repotente del general porque hay que reconocer que tuvo un manejo prepotente y arrogante el general ha demostrado que tiene una gran valía tiene una gran trayectoria y por ello merece respeto ahora bien ahora bien amigas y amigos quién tiene la razón ¿Los agentes del orden? ¿Los agentes de tránsito? ¿Corregimos? ¿O el general? ¿Quién para ustedes se manejó mal? ¿El general? Ojalá podamos conseguir el video para verlo de nuevo. ¿El general o los agentes de tránsito? ¿Quién tiene la razón en tal sentido, amigas y amigos? Es una gran interrogante, es una gran pregunta. ¿Quién tiene la razón? ¿A quién tenemos que darle la razón en este caso? Yo creo... Tenemos una intervención telefónica, vamos a tomarla buenas noches. ¿De dónde? Buenas tardes. Adelante, buenas. Buenas. ¿De dónde, hermano? Estamos un de aquí, doctor Gracias. Adelante, adelante, hermano, adelante. Mira mi hermano, eh. yo te digo la verdad... Eh. Los agentes estaban haciendo su trabajo. Él se estacionó mal y estaban haciendo su trabajo debidamente, con, con respeto, así le estaban hablando. Pero este tipo no, ese tipo es un perro. que con honor y con eso, tipo es un perro. Así no sé, él tenía que demostrar, él tenía que demostrar lo que él es hablando con rectitud, no así como él se manejó. Buenas noches. Muchas gracias, Arrogante. ¿Y usted qué cree? ¿Quién tiene la razón? Los agentes de tránsito o el general o el general los agentes de tránsito no respetaron el protocolo militar no actuaron acorde a la ley no respetaron el rango o más bien tenemos que citar a Facundo Cabral cuando dice que habría que eliminar los uniformes que le dan a autoridad cualquiera que es un general sin uniforme, no es nada tenemos una televisión, buenas noches, ¿de dónde? Tenemos una televisión ¿Buenas, buenas noches, ¿de dónde? ¿De dónde hermano? ¿De dónde hermano? Vamos a ver un poquito de volumen del televisor. Vamos a ver un volumen al televisor. Para escucharte. Buenas. Bueno, que baje el volumen del televisor y lo escuchamos. Que nos llame nuevamente. Está ahí, buenas noches, ¿de dónde? ¿De dónde? Buenas. Adelante, buenas, bueno que nos llamen al teléfono de WhatsApp, al 829-366-5536, nos envíen un texto, vamos a colocar los textos en WhatsApp, aquí en pantalla también, eh, para compartir, aquí me dice un amigo televidente, los AME son muy malos, es decir, los agentes de tránsito, me dice este amigo televidente, son malos, vamos a mandar el teléfono para colocar los textos en bueno. pantalla. Buenas noches, ¿de dónde? Buenas. De San Francisco. Adelante, ¿quién San Francisco. tiene razón? Eh, lo, la razón? El, el general no tiene nunca la razón. No tiene la razón. Imposible. ¿Le respetaron el rango al no hacerle saludo? No, no, esta es que esa cuestión no de rango, esa es cuestión de ciudadanía C Civilidad. El, aquí lo debe de respetarse las normas civiles. Es cierto. De Cualquier tipo de persona, no importa el cargo y el rango que tenga. La ley es igual para todos. Es cierto. Gracias por la este... intervención. Muchos dicen que esto falta el respeto al protocolo militar. El respeto a los rangos. Y en un país en donde no se respeten los rangos ni el protocolo militar, eso da mucho que desear. Se da una gran discusión en la opinión pública y en los medios de comunicación, en tal sentido. Y, no, y nos preguntamos quién tiene la razón con este punto. Porque yo creo, amigas y amigos, yo creo que se, el general se excedió con la forma en que habló y cómo se manejó. Se vio arrogante, se vio prepotente. Y los agentes de tránsito, aunque le impusieran la infracción, aunque le pusieran una multa, inmediatamente se identificaron.